Die de start nemen in deze 22e van Beach Endurance. Ik wil vrij snel weg en een ander score kiezen dan de meerderheid van het vervolg. pressure we are using today? It's minus one kilo. Uh, one kilo, minus two? Yes, yeah. Wow. Yeah. And, and what also we use this kind of big rings? Yes, yes. Uh, you got a 44, I got a 38. Uh, you needed to get speed on the beach, uh, uh -huh. because when you get wind in the back, sometimes you go 60 kilometers an hour. Wow. So, uh, that's why we need the big rings. And um, the tire pressure you need for the loose sand to drive through it es posible, tienes que correr o Pues nada, que, que nos cuenta que estamos... que si viene el viento de culo, vamos a ir como a 60 por hora, por eso llevamos unos platos de 44 y él lleva un 38, él lleva un 10 y yo lleva un 11 detrás, y más o menos la misma combinación. Neumáticos slicks de 2.5, con presiones muy bajas para aguantarte encima de la arena. Y nada, estamos aquí en La Pan, en Bélgica, y hoy vamos a disputar una carrera en la playa, que va a ser una experiencia surrealista, porque somos como 1.500 personas saliendo a la vez eh, en una playa de, yo que sé, a lo mejor un kilómetro de ancho y que vamos en línea recta 10 kilómetros y luego damos un bucle y volvemos o sea que va a ser espectacular Three laps y algo like 65 kilómetros. Ok. Wow, it's a, es una carrera larga porque vamos a hacer como 65 kilómetros. Y se ve que hay una lucha muy fuerte para llegar a la primera curva que está aquí, a 10 kilómetros de aquí. Pero bueno, que se van a luchar las posiciones porque luego entras en zona de arena, muy blanda, muy... Donde se decide la carrera, ahí se hará la selección yo creo, o sea que ahora será ir en grupo hasta allí y luego será una lucha muy dura. Y son tres vueltas al circuito, o sea que estamos con ganas y motivados porque esto es un espectáculo. Más bestia, tío. Esto de la playa es una locura, tío. Se ha salido a fondo, pero que íbamos con el 44-11 y faltaba desarrollo, tío. La gente va con un 48, tiene unos platacos así de grandes. Nada, se ha llegado al final que era la, la zona conflictiva, pero iba con el grupo adelante. Hemos vuelto por en medio de los edificios y al volver a entrar en la playa íbamos tan rápidos que uno de delante se ha caído. Me lo he comido con patatas, tío. Me he caído en la arena y al arrancar ya me ha pasado todo el mundo. Se ha roto, se ha estirado. Pero bueno, me lo he pasado súper bien. Hemos ido, parecía que no sé qué íbamos, el 50 o el 60, pero parecía que íbamos a ganar la carrera. Todo el mundo con tácticas, escondiéndose. Ahora tira tú, ahora tira el otro pero nada muy divertidas estas cabras muy divertidas mira arena las gafas llena de arena por todos lados salta unos ruidos ibas por la playa y quizás creo que como una con un cañizal y era como y de golpe un rizado de ahí, con estos neumáticos y luego el agua flum, boom ¡Guau! Wow, bestial súper divertido qué guay